Está buscando instalar un sistema de audio así como este Una caja personalizada, rumbera Con muy buen diseño, diseño exclusivo Y no sabe por dónde empezar ¿Quién le puede ayudar? Ok, mi nombre es José Lizardo Murillo de JL CarAudio Enchulamos su carro con más de 20 años de experiencia He sido campeón nacional de CarAudio Estoy aquí para ayudarle y asesorarle Puede pedir una cita conmigo Estoy ubicado en Pitalito Y estoy atento a ayudarle Puede llamar el número está aquí en la parte de abajo o el enlace de WhatsApp. Nos vemos. Chao, chao.